miércoles de ceniza inauguramos hoy un tiempo fuerte en la liturgia con la imposición de la ceniza en la cabeza de cada persona es el llamado a la conversión un tiempo fuerte penitencial de sacrificio de oración de conversión de entrega que nos lleva hacia la pascua de resurrección Anímate a iniciar la cuaresma, recordando cada uno de ustedes que son polvo y al polvo han de volver o conviértanse y crean en el Evangelio, en la palabra y sean testimonio del amor de Dios. Que la Virgen interceda por ti por tu familia y yo te bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.